De todas maneras, ya había tenido dos semanas sin haber podido... Sin, sin haber... Sin haber entrado a transmisión. Pero hoy nos ponemos de nuevo a tono con todas las personitas que van a estar con nosotros. Y solamente vamos a esperar a que se conecten un ratito. A tono o al corriente. Al corriente, más bien. Este, digo, también por ahí para subir los episodios anteriores. ¿No los has subido? Eh, en Spotify, no sé ¿qué, qué le pasó con iVox. que, ¿Si no, has, que, que no has subido ¿Si Sí, ya sé. Ya sé ya qué amable, sé. de veras. <risa> Hola, muy buenas noches a toda la gentecita preciosa que está con nosotros en una noche más de viernes para escuchar algunas cuantas historias de terror. Qué gusto estar con ustedes ahorita. Eh, la chama no nos ha dejado poder estar eh, más, más tiempo con ustedes en publicaciones, en dibujitos y más cositas así, pero de verdad agradecemos su paciencia en esperarnos, en estar de nuevo por aquí. Y pues regresamos hoy con una transmisión más. Al ratito me encargo de subir bien los, el episodio anterior, porque mucha gente preguntó que dónde estaba. Que no lo había subido a YouTube. Y voy a ver qué... ¿Tampoco rayo... lo he subido a YouTube? El otro no. Amigos, por favor, metan presión. No sean así. Eh, nada más tengo que editar y hacer un chingo de cosas solito, entonces, pues, es sencillo. Claro. <ríe> Y como siempre, digo, eh, eh, esto se me hace raro porque cada vez que transmitimos, justamente cada <risa> vez que transmitimos, muchas pues gracias, Safi. Muchas veces digo, cada vez que transmitimos, de verdad, estábamos hace ratito eh, trabajando, bueno, yo estaba trabajando, la tía Clau estaba haciendo varias cositas ahí y este cabrón no sonó. No, no, no, no, no gritó, no, no, no, chilló, no vino a hacer Pero creo que es, es igual de puntual cada vez que hacemos transmisión que el güey venga a chingar a la madre. Es su manera de saludar. ¿sabes? Es su manera de saludar. Entonces el gato también les manda saludos a, a ustedes. Muchas gracias. El, también el, el rabio es el que les manda saludos. Hay gente que pensaba que era el gordito, pero no, no es el gordito, es el rabio. El que este, anda ahí chingando a la madre. <risa> Exactamente, les dice buenas noches. Por cierto, la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. Pero habla un poquito más fuerte. Hola, soy la tía Clau. Y él es radio. Y él es radio. <risa> eh, Blackie no dice nada y el gordito creo que está roncando. No sé dónde ah, está. Está acá ah, atrás de mí. Está detrás de mí. Muy buenas noches. Espero la estén pasando bien en esta temporada de. Ya pudiera decir que es cuarentena, pero es más que 45 días que han pasado. Han pasado meses y esta chingadera no se acaba aún. Pero esperemos pronto se acabe. Muchas gracias Rox, de verdad muchas, muchas gracias por las estrellitas Y Esperemos que se acabe... Esa... <ríe> Estás poniendo a bailar al gato. Chín, chín, chín, chín, chín, chín. Okay. Sí, también baila de la CDG. No te pongas tieso. Ay, ay, bueno, evidentemente ustedes no están viendo qué está pasando aquí. Pero la tía Clau agarró el gato y lo puso a bailar. Porque, se las dirige. Ajá, ah, porque yo lo puedo ver así sin problema, pero ustedes se lo tienen que andar imaginando. Muy buenas noches, insisto, vamos a dejar pasar unos minutitos nada más para poder comenzar la transmisión. Mientras vamos a dar los avisos parroquiales de esta semana, los cuales son que ya se mandaron a hacer todas libretas de la tiendita eh, en línea, de la libreta de, del sketchbook, más bien de cosas que me valen madre ya se mandaron a hacer, eh, a todas las personitas que apartaron su este su pieza ya están en producción, por ahí el buen Oscar está aventándoselas por ahí si alzas la manita mi, mi estimado Oscar ¿Qué tal si ni siquiera está? Ahí está, ahí está ¿Ah, el ¿sí? Sí. ¡Hola Oscar! Hola también Bel, si es que están por allá, un saludo de también a los gatos que es nuestro proveedor y el proveedor de muchos, muchos ilustradores por excelencia si quieren algún sketchbook muy específico pueden preguntar directamente con él a través de Incube Comercial no pagado. Este. Ellos hacen una chamba muy chingona. Tienen muchas cosas muy buenas. De verdad son geniales. Ellos haciendo sus libretitas. Y ellos son nuestro, nuestros chicos que nos hacen este. las libretas desde Querétaro. Así los, los garbancitos, esos. Este. <risa> nos hacen estas cositas. Vamos a sacar nuevos. Muchísimas gracias, mi estimado Daniel Mate, con su, sus estrellitas. Este, vamos a hacer un pedido. Yo creo que la siguiente semana pero va a ser de llaveros y Oye, sí. vamos a hacer unos llaveros en acrílico de doble bonitos, vista bonitos bien hechos, ¿sí? cosa y bien hecho, unos cosa bonito. este y quizás otras otras libretillas pero vamos a ver si es que el tiempo nos nos da la oportunidad para aquellos que no han pedido sus sus este, sus cositas todavía pueden hacer ¿Hay pedir mis cositas uh, de la tiendita ah. en línea <risa> sí bueno me voy <risa> hola mi buen Bash ¿qué tal? ¿cómo estás? también para si es que nos está escuchando y para la Bachita y los Bachitos de también. la familia Bash la ba familia Bash muchas gracias mi buen Daniel no te voy a mostrar mis senos a menos que me cantes la de es que eh, se me hacía bien cagado porque casi la mayor parte de gente piensa que la canción está de eh, celos de hombre dice senos de hombre entonces la gente pues, se, se va con eso no sé por qué cada vez que dicen senos es así como casi ah, sí, senos de hombre y pues uno le hace tantito aquí al stream Cuando realmente este, pues uno sí tiene chichis Pero no de las que les gustan a las personas Pero aún así con, con estas carencias de, de chichis Vamos a tratar de ofrecerles una bonita noche Un bonito ratito para todos ustedes Y contándoles algunas cuantas historias y anécdotas de terror Para que ahí la pasen un ratito Con un cafecito, con alguna botanita Y que sea un poquito más llevadera la noche en esta Día, su chingada madre, que día sea de la cuarentena de este 2020, que es de chocolate. Yo creo que este pinche año no debería contarse. Ah, no lo sé, Rieca, no lo sé. Sí, es que, imagínate... Es que nos está lleno de por la chingada por donde lo veas. Qué si la economía, qué si la pandemia, qué si nuestro presidente raro, que si el otro presidente raro, que si bombas ra raras que... Solo dejan muertas como 80 personas, pero tuvo un radio de más de 10 kilómetros. Ah, sí, sí, sí, <risa> la exp super explosión. El video que me sorprendió muchísimo fue del de los chavitos, el de la señora que estaba ahí abrazando a los chavitos <risa> y de amor, repente... Ya, ya, por favor, no vames, ya, por favor. Es que pobre chavito, lleva santo vergazo de, del vidrio. O sea, pero a mí lo que me sorprende es de que la señora no se haya movido de... O sea, es así como de... O sea, si en un sismo te dicen, aléjate a las ventanas, o sea, ¿qué te hace pensar que una explosión no te va a lastimar o no va a llegar hasta tu, hasta donde tú estás? Muchas si gracias, estás Juan viendo. Castillo, también por las, las estrellitas. Y si lo estás viendo, lo estás viendo. Sí, bueno, miren, no están ustedes nosotros para contárselo, bueno, para decirle, para contárselo, pero ser, bueno, en teoría cerca, Tultepec está cerca, ¿no? En teoría tantito. Está como a 20, 20 minutos. Ok, Tultepec Más está o menos, a 20 claro. minutos. Yo, la neta, soy un despistado asqueroso de muchas cosas que suceden alrededor, porque normalmente me concentro bien cabrón en las cositas. Muchísimas gracias, Daniel. este Bailar al final del, del, de la transmisión. ¿no? Tú, tú, tú, paciencia. Este, ay, está bien bonito eso. Pero me comentas que cuando fue la, la explosión de... Una de las de, tantas de, explosiones. Una de las tantas explosiones de Tultepec, que sonó hasta acá. Sí, y se escuchaba toda la quemazón, amor. Ahora imagínense, ¿a cuántos kilómetros está más o menos? Mira, no vamos echar? a mentirte, vamos a buscarlo en el maps. Ok. Y así estamos más seguros de cuánto estamos de lejos. Este, sí, también para saber más o menos la distancia, para que más o menos ubiquen a cuánto estaba. Ahora esa madre era un chingo de toneladas de, este, de ácido explosivo. Entonces sí, eh, al momento que explota esa chingadera allá en el Líbano, pues la, la, la, la onda expansiva estaba con madre Y se ve bien color un, un video que lo sacó no manches, Creo que mamuts. Actualidad retweets. Ay, quiero ir a ver esos, los mamuts En Tultepec, Pueblo Explosivo Dice ahí, Linkson. Muchas gracias, Gabriel Cordero Dice, bueno, nomás me paso a saludar Porque andamos jugando jueguitos de mesa Ay, Les mando bonito. mucho amor Paso a mencionar de nuevo a Arat Para que se venga a, a ver la transmisión Luego los escuchen en YouTube Claro que sí, me ven, Gabo sin bronquita, la subimos en un ratillo más, una vez que acabemos con, con esto. Muchas gracias por tus estrellitas, te mando un abrazote también ahí. Dale también un abrazote para ti. Entonces, este sí, la explosión no tuvo madre. De hecho, se ve increíble, se ve impresionante cómo está el, el hongo que se hace con todo eso. Sí, Entonces, mira, perdón, uh -huh. no interrumpir. Estamos a 27 minutos. ¿27 minutos? Sí. ¿En cuánto es? 14 kilómetros. A 14 kilómetros se escuchó este... Esta, se escuchó hasta acá una explosión de Tultepec que sí es muy cabrona, realmente, porque son explosivos, pero esa madre se vio muy cabrón. Eh, hay quien estaba haciendo más o menos las mediciones de todo eso y, este en teoría, a el, si es que lo comparáramos con Tultepec, de Tultepec a la villa, son más o menos 20 kilómetros y hasta allá hubiera sufrido determinadas afectaciones por la onda expansiva nada más. Entonces, eh, hay un video de una señora que está con unos chavitos están pendejando viendo la explosión y es tan rápido la fuerza expansiva de todo ese desmadre que revienta los vidrios y revienta la casa y nada más se ve como uno de los chavitos que está ahí, le se suelta santo vergazo el vidrio porque rebota el vidrio. Sale volando. El Sale momento. el vidrio, le impacta contra la cabeza, se levanta el chavito todo aturdido, se agarra la cabecita y dice no mames, qué, qué chingos pasó aquí. Al menos el chavito se levantó. ¿Sabes quién no se levantó? La mamá. <ríe> no, tú la mamá, un pendejo que se subió a robar en, en una combi. Ah, sí, también. Ese pobre cabrón que madriza le metieron. Pero bueno, ¿a quién chinga se le ocurre? Eh, la gente ya está tan harta de verdad. Muy, muy harto de, de la situación tan culera que, que se vive de inseguridad, que... Ya se envalentonan, es así de, güey, me pueden robar, pero ya soy hasta la madre. Ahora imagínate si era de regreso, creo que fue en la mañana, pero cuando vas de regreso, vas todo encabronado de lo que te dijeron en la oficina, vas todo eh, frustrado por un chingo de cosas, trabajo, chamba, de, eh, dinero, la pinche pandemia, ¿no? Eh, que no, esa madre se extiende, chingo de cosas, ¿sí? Y de repente llega un cabrón y dice, a ver, cálganse con la lana, carnales, pues evidentemente en algún momento... Te vas a emputar y le vas a soltar de madrazos Y más si ves que este güey tienes la posibilidad de De, este, de agarrar la madrazo y no va armado No lo justifico Pero eh, Hasta se siente como esos videos de, de Satisfactorios Ven esos videos donde andan cortando los este Los jabones Y tienen slime y madres así Misma chingadera Es, es este impresionante cómo Se juntaron todas las personas para decir Ah no mames qué cabrón este, o sea, si sí le rompen su madre para se siente así bonita, así güey o sea, Alguien descargó su furia. Pero bueno, eh, temas aparte de todo eso. Y yo creo que ya vamos a comenzar. Así es que prepárense bien la botanita, prepárense bien. Porque hoy vamos a hablar de un tema bien curioso y bien especial. De algo que nos compete bien, cabrón. Porque creo, creo que todos tenemos una de estas cosas. Muchísimas gracias, mi buen Sergio Sergio David. Yo creo que todos tenemos esto en casa. Todos tenemos esto que nos acompaña y hoy vamos a hablar precisamente de ellos. Ya van a verlos. No, voy a esa parte. Eh, espero que les, les guste esa transmisión y vamos a comenzar. Así es que vamos a dejar unos segunditos para saber dónde chingo voy a cortar. Tan, tan, tan, tan. Por, aquí, por aquí, por favor, puede cortar su audio. Gracias. Ya. <risa> Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Gracias por estar de nuevo con nosotros en otro episodio más de Memorias de un Nahual Les agradecemos mucho que estén por aquí con nosotros La tía Clau está con nosotros en esa noche Hola, buenas noches, soy la tía Clau con ustedes saludándolos con un gran y entusiasmo Besos. En sus tatemas. Besos en sus tatemas <risa> Y comencemos con nuestra historia de terror pues, más que historia de terror es, Ah, por cierto, de este ladito, Luis en el Cabrera, también conocido como Danjael. Él, ya te presentaste como 20 veces. Es la primera vez, chingados. Este, agradeciendo que estén por acá y en esta nochecita, nochecita de transmisión de este viernes rico. Bueno, al menos acá está haciendo fresquito. Hace ratito llovió, está fresquecito, está rico. No ha llovido hoy, amor. ¿No llovió? No, no, no o fue, yer, fue ayer. Yer. ah. <risa> ni siquiera en qué pinche día vivo. Este, está rico el, el clima y este, se antoja un capecito andar charlando tantito para contarles algunas cuantas historias dentro de este anecdotario completo que es mi pinche cabeza eh, con tantas historias que he escuchado que me han contado, que me han dicho que vi hemos vivido y esta nochecita quiero contarles de algo que es bien curioso pero nos pasa a todos en algún momento y nosotros lo dejamos pasar normalmente pero cada quien cada quien ha de tener una historia muy, muy particular al respecto de estas cositas que nos acompañan en muchos momentos de nuestra vida. Compañeros completos, compañeros fieles que están con nosotros, a veces queriéndonos, a veces odiándonos, a veces dejando caca por todos lados. A veces siendo un desmadre, rompiendo cosas. Estoy hablando, pinche gato. este Y más. Y que son nuestras mascotas y la interacción rarísima que se da entre mascotas y cosas del otro mundo. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar acerca de mascotas y esa delgadísima capa donde estos animalitos, esos compañeritos con nosotros interactúan muchísimo con eso que no vemos o con eso que tal vez sí veíamos de chavitos y lo dejamos pasar. A ver, ¿qué pachote Clau? Ah, que te iba a decir que pusieras el tema como si fuera este, materia de, de escuela. Sí, de, hoy vamos a, a hablar sobre la introducción O oh, bienvenidos a la, a, la, a la materia de introducción De la, de la interacción entre mascotas y entes una bueno, pendejada <risa> O sea, sí podría, sí, de, claro que sí Vamos a hablar del paso uno En el primer módulo vamos a hablar acerca De lección los tipos uno. Lección uno De los tipos de animalitos que pueden ser susceptibles a ver cosas Porque no solamente son los gatos y los chingados perros También me he escuchado historias acerca de cuyos He escuchado historias acerca hasta de pinches guajolotes. O sea, en algún momento un compa también me comentó... Pavo! No, en una ocasión un cuate también me comentó. Yo creo que voy a empezar con esto. este, Con esa historia. Porque me, me sorprendió mucho en el primer momento en el cual me lo dijeron a mí. Porque al principio puse cara como de... No mames, güey, es en serio. Y después ya conforme me la iba contando eso... No, no mames, cabrón, qué, qué culero. Resulta de que... Esta no te la había contado, a ver, para que le pongas tantita de atención a este... A ver, dígame. Cherry. A ver, dígame. Resulta que hay un amigo de la familia que, si te das cuenta, ellos son veterinarios, mis jefes son veterinarios, eh, y este cuate de la familia eh, se dedicaba precisamente a revisar caballos. Es un hipiatra, es encargado de equinos... Entonces, eh, constantemente estaba atendiendo eh, caballos para una empresa que es bastante grande aquí en México, pero eh, los dueños tienen unas caballerizas y se encarga eh, ¿no? de checarlos ahí, caballos muy caros realmente. Y aparte de todo eso, pues de vez en cuando atiende a algunos eh, establos, se pudiera decir, no tan pesados como esos, y esta historia surge precisamente en una ocasión, en donde él fue a ver un, un caballo que eh, se estaba entrando en labor de parto, pero al parecer el caballito estaba eh, teniendo broncas por la posición que se tenía el, el, el animalito, ¿no? Al momento que lo iba a sacar. Bueno, el asunto es de que la familia, así específicamente la familia de donde era el, el, el establo, eh, tenía a su hija. Y ese caballo era el caballo de la hija, okay. pero la hija al parecer tenía broncas del corazón. Entonces, una de las cositas que le recomendaron es, ¿sabes qué? Hay, hay terapias de relajación en donde las personas se les deja con determinado animalito, ya sean delfines, ya sean caballos, conejos inclusive, en donde al momento de que interactúas directamente con, con, con ellos, eh... Te relaja, es, es relajante, es una terapia muy relajante, estás con ellos, convives y todo eso. Eso aunado a que ellos, aparte que tenían su establo y todo eso, era la chica, era fanática de, de, de los caballitos. Entonces tenían como esa partecita. Muchísimas gracias, Maiko, por las, las estrellitas. Este, tenía como esa. esa veta de, de que sí le gustaban los, los caballos, en todo sentido. Y cuando eh, su yegua queda este, queda preñada pues el, el hecho de que fuera a tener su caballito estaba encabronadamente hinchada de felicidad, ¿no? Ahora empieza a tener complicaciones eh, el caballo, bueno, la yegua, empieza a tener complicaciones. Llaman a este amigo para que vaya a checar cómo estaba este asunto porque se estaba complicando de más. Y los veterinarios que estaban en ese momento atendiendo... Eh, no habían podido darle una, una buena, un buen resultado para todo eso. Iban a ser una cesárea inclusive de, de, del caballo. Estaban aplicando una torsión para poder hacer que el, el, el caballo, el, el, la cría pudiera encontrar la manera de poder salir, pero no lo estaban logrando. Y esta chica estaba poniéndose muy mal, porque también estaba siendo partícipe de eso, estaba viendo las cosas. Entonces, eh, comenta que... Al andar viendo todo esto, dice en una de esas, dijimos, él, al momento que nos cuenta, dijo, ¿sabes qué? No tenemos otra opción. Si queremos salvar, ya pasó mucho tiempo, el animal está muy fatigado, no creemos que pueda pujar más, vamos a hacer una cesárea. Y eh, dice que dispusieron todo para poder hacer una cesárea, pero dice que la familia estaba tratando de consolar a la, a la chica, en que se la trataron de llevar, pero fue justamente cuando ellos empiezan a hacer la cesárea y empieza a ver todo el desmadre. Oye, si tú has tenido la oportunidad de, de ver a, a señoras que se les ha roto la fuente, ves la cantidad de líquido que sale. Ahora algunas este, cesáreas pueden hacerse en caballos de pie o acostados, depende mucho del, del veterinario. Lo hacen y la cantidad de, este, de líquido apniótico, más un chingo de madres que salen, de verdad fue increíblemente impresionante a la chica y le empezó a, a, a tener broncas en corazón, empezó a tener una taquicardia, al grado que de los veterinarios que estaban ahí, sí estaban checando el caballo pero fueron también a checar a la chavita, porque se empezó a poner muy mal, la cosa es de que el, el, no se sabía del todo la fragilidad del corazón que tenía y lo que estaba viendo era demasiado choqueante. Para ella... choqueante Era demasiado... Sí, era un shock enorme para ella. Y desgraciadamente la chava entró en, en paro. A pesar de que llamaron a una ambulancia, se la llamaron, pero la chica falleció en la unidad. Okay. Falleció en el camino. El caballo se salvó. El, la yeguita, que dice este, que sale una yegua, se salvó también. Y pues, tristemente... Pasa, dice, pasa el tiempo, dice como en pequeño homenaje ¿no? de, de manera muy certera, eh, de en el rancho donde estaban, dice había un árbol en medio y justamente en ese árbol pusieron las cenizas de, de ella. Entonces, eh, dice que durante mucho tiempo el caballo, que siempre, dice que a pesar de que podía montarlo, ella le gustaba mucho correr junto a él, no encima de él sino correr junto a él, que el caballo era muy adepto a estar en el lado de la sombra, donde estaban los bebederos, donde está todo lo demás, y que pese a que podía correr por todos los lados, nunca se ponía en medio en donde estaban, este, donde después estaban las cenizas. Sí, había un árbol ahí, pero no lo, no lo pelaban, sino simplemente estaba el árbol ahí, pero que a raíz de que pusieron las cenizas ahí, el caballo constantemente estaba a la sombra de ese árbol. Y dice, nosotros nos tocó verlo, wey. Y dice, tú tratabas de llevártelo de nuevo al, al, al, a los corrales, a todo eso, y no quería. Dice, se ponía muy, muy rejero el caballo se ponía muy pajarero. Es el, el término que se utiliza para decir que el caballo se, se, se pone muy, muy, muy. Eh, uh, renuente. Muy renuente, muy eh, nervioso el, el caballo. Y dice que siempre quería estar allá al grado de ni siquiera atender bien a su cría. Entonces allí eh, empezó a, a conflictarles a la familia, porque es así, bueno, no vamos a, a perder una, una cría este, más, no vamos a ver qué, qué se puede hacer. Los demás veterinarios trataron de, de, este, de compensar la ausencia de la madre, porque dice que la, la rechazaba, rechazaba directamente a la cría y se mantenía en la parte de allá, inclusive cuando llovía. Dice que estaba lloviendo bien cabrón, todos los demás este, animalitos se refugiaban ahí en los corrales o bajo los techos. Y ese caballo se mantenía a un costado del árbol. Evidentemente los familiares ven esto, se, pues ponto que no se espantan sino les conmueve un poquito todo esto, y deciden ellos llevarse las cenizas a ver si quizás era eso y con el, colocarlas en una repisita arriba de donde estaban los corrales. En uno de los postes que, eh, centrales de donde estaban los corrales Decidieron poner una repisa en la parte de arriba y ahí la pusieron. ¿Y qué crees? el caballo se fue para allá. Okay. Dice, al momento que dejaron de tener las cenizas en el árbol y fueron eh, trasladadas al, al corral, inmediatamente en ese mismo día, el caballo dejó de estar ahí y pasó a los corrales. ¿Sí? Ahora, el pedo era de que dice que no se metía a su, este, a su corral, sino que estaba justamente ahí. Eh, la cosa termina bien trágica, porque... esto de verdad cuando lo contó sí se me hizo increíblemente impresionante en muchos sentidos porque lo contó de una manera que se le notaba la tristeza a este cabrón eh, y fue muy raro porque dice la, la misma familia dice estando ahí tenía más trabajadores tenía más gente que estaba encargado del, del, del rancho y dice, pero dio la, eh, el tiempo, dice, pasó el tiempo y más o menos pasó un año porque fueron a hacerle la misa de cabo de año de, de la chavita. Eh, la misa de cabo de año es, para quienes no sean entendidos de esto, es cuando ya pasó un año de que falleció eh, la persona, se le hace una misa para que su alma esté descansando, la, la, la, la. Entonces dice que fueron ellos, fueron más gente de la caballeriza, dejaron todo bien, dejaron todo dispuesto, dejaron una persona encargada para cualquier cosa y se fueron dice que esta persona al parecer o se durmió o estaban otras cuantas cosas pero cuando regresaron a, a todo esto dice que encontraron que el caballo ah, porque para eso se llevaron las cenizas o sea, de, del pozo donde estaba, las bajaron y se las llevaron porque era el cabo daño. Entonces quisieron tenerla como, entre comillas, de cuerpo presente en la, en la misa. Dice este amigo de la familia que cuando regresa, el caballo estaba muerto. ¿Se murió de tristeza? No solamente se murió de tristeza, el caballo se mató. ¿Se suicidó? El, del poste donde estaba ahí la base es de concreto y todo alrededor es metálico. Entonces el caballo le dio de cabezazos al poste hasta que loco. se murió. No, Entonces Dios. dice que eso sucedió no solamente en el cabo de año sino al momento en el cual se llevaron las cenizas. Entonces el güey cuando lo cuenta fue de es que realmente no sabemos qué, qué chingados pasó. Dice, los familiares tampoco sabían que, este, que eso pudiera llegar a pasar. Porque Simplemente el, el caballito, al no encontrar de nuevo, se pudiera se decir a su amiga, eh, lo llevó a tomar esta decisión y se agarró, ahora que sí, a cabezazos, trató de, este, no sé, de, de, al no encontrarla, se mató y lo logró. Dice: cuando llegó, está muy mal el animal y no se pudo recuperar Entonces, es una de las, de las cosas que jamás dice en todos los años de que he estado de veterinario y que he estado de hipiatra. Eh, he podido como encontrar una explicación respecto a un caballo dice los caballos son muy muy eh, fieles, son muy apegados con sus jinetes más que los perros. mucho más que los perros inclusive este pero a ese grado al grado de que el animalito se matara cuando este, no encontró a su a su jinete en este caso a su amiga entonces eh, es una historia muy triste como lo cuenta y dice, es que tratamos de encontrar explicación, pero no había. Dice, el, el animal sí salía y todo eso, pero regresaba y se dormía. Dice, a pesar de que tenía su, su corral, se quedaba ya a un costado, justamente donde estaban abajo las, las cenizas. No sabemos si era el olor, no sabemos si era, qué era. Nunca entendimos qué era. Nunca entendimos cómo es que fue que pasó todo esto. Sin embargo, sucedió y no, no le quedó más que a la familia y los demás que aceptarlo. Aceptar esto. Y dice que a pesar de todo... Eh, la familia conservó a la, a la yeguita. Y a la yeguita le pusieron el nombre, no de la hija, sino cómo le decían a la hija. Uh -huh. Entonces, es como un al menos un detallito para que todas así era... ¿Y qué hicieron con el cuerpo de la, del otro Se entierra o se crema, depende de los recursos. Nu, nunca le pregunté, uh -huh. cuestión de, de preguntarle, oye, güey, ¿qué, ¿qué pasó con, con, con, el, con el cuerpo? Pero supongo lo debieron haber enterrado, el, el cuerpo. Pero eso es una de las cosas donde dices... De verdad los animales tienen tanto apego con las personas eh, mientras están con vida, porque llegan, se te, se te revuelcan, se te... estaban ahí contigo. Y es bonito, es bonita esa parte. Pero de repente que esa conexión se pierda y sigan sintiendo esa conexión contigo, sorprende mucho, porque a fin de cuentas ese, esta chica era amiga de este, de este caballito, bueno, esta yegua, y fue lo que sucedió, imagínate. Y a mí se me hizo. Bueno, esa historia de cuando la contaron siempre se me hizo muy curiosa. De verdad, porque es un. Bueno, hasta, hasta en la muerte muchos animalitos pueden estar ahí. Por ejemplo, hay muchas historias de perritos que este que lloran la muerte de sus, eh, de sus El dueños. De Hachico. Eh, sí, Hachico. Eh, está inspirada en, un, en, en una historia verídica que sucedió. No con Chico. Richard Gere. Porque Richard Gere no. se metía. No. No. <risas> se metía a ciertos roedores por lugares donde no deberíamos. Este... solo fue una vez, déjalo sí, a la fábrica de pegamento no seas cabrón, bicho Oscar este, pero sí, esa es una de las cosas bueno, esto eh, quería ponerlo ahorita porque lo que sigue ya es un poquito más creepy pero quería eh, que al menos la parte triste fuera al principio, sí. no después esa fue la, la, la primera pero fue bien curioso porque a fin de cuentas uh, hay muchas personas que han visto y han reportado de verdad que sus mismas mascotas ya sean perros, gatos, eh, cuyos, inclusive, eh, ¿cómo se llaman estos? ¿Sabes señoritas? qué me pasaba? Yo tuve en algún tiempo un cuyo, pero era bien, era bien chillón, así, toda, to, toda la tarde y todo el día, nada más en las noches, no hacía ruido de cuí, cuí, cuí, cuí. Entonces, cuando se murió, ya lo, ya lo, ya lo, este, delirábamos. ¿Lo escuchabas? Ajá, lo escuchábamos, y es así de, oye, ¿escuchaste el cuyo? Sí, pero oye, ya se murió. Y es así, de, pues es que yo también lo oía. Entonces, eso está muchísimo también más cabrón. Sí, de que. De, inclusive alguien en algún momento. Yo creo que si se muere el rabio, vamos a llorarle sus pinches chillidos ahí. Sí, sí, se muere ese cabrón y alguien va a estar ahí sacando la basura de los pinches botes. No, eh, es bien curioso porque alguien sí en algún momento dijo, oye, los animales tienen un alma, o cómo es que en algunos momentos puedes llegar a verlos y a trascender esa parte. Que se supone que únicamente, solamente las personas, los humanos tienen alma, ¿no? Pero también los animalitos pueden llegar a tener eso. Y depende de qué, de a quién consultes y a quién preguntes te va a ser la respuesta, ¿no? A fin de cuentas no existe una manera certera de poder decirte si sí o si no. Nadie ha viajado al más allá y regresado para decirte certeramente esto es lo que pasa. Eh. Y sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de unos... Eh, perritos que en algún momento llegué a tener. Y yo escuchaba perfectamente cómo esos animales todavía estaban por allá. O sea, de cómo rascaban, la manera cómo rascaban. O sea, te habitúas tanto a determinados animalitos que ya sabes. O sea, nosotros tenemos aquí tres obesos, ¿no? Esos tres pinches gatos gordos. Pero ya sabemos inclusive hasta en la manera de andar. Del cascabel. De los pinches cascabeles. O sea, tiene unos cascabelitos cada uno de ellos para poder escuchar dónde chingas están pero sabemos perfectamente quién es cada uno de ellos, simplemente con escuchar el, el este la manera como caminan y cómo se mueven. Cómo rascan algunas cosas. Ya sabemos que si alguien le mete las uñas directamente aquí al pinche colchón, es el rabio. Sabemos que si está este, haciendo ruido en la parte de afuera, es Blackie que está encima de la, de la lavadora. O si están roncando, sabemos que es rabio. Bonita. digo El gordito, perdón vemos que está roncando en, en la cama. Entonces, eh, cada uno de ellos tiene como esa manera precisa de saber qué es. Entonces hay personas que han reportado lo mismo, que cuando fallece uno de sus, eh, de sus mascotas, la vuelve a escuchar y se escuchan, eh, que están en el techo, que están en el patio, que rascan, que ladran, que hacen un chingo de cosas. Me han, me han tocado historias de esas mismas, de loros que han hablado. Dice, estamos en la noche, güey. Así todos eh, dormidos, pinche este, Lord ya tenía puta, días de muerto y de repente lo volvimos a escuchar. Dice, y no solamente uno, dice toda la familia, cada quien en diferentes cuartos y volverlo a escuchar. Y hasta cierto punto podríamos decir, bueno, eso obedece directamente a, a la eh, propiedad que tienen algunos, eh, algunas paredes de poder capturar el sonido y después liberarlo. Eso ya después luego se los explicaré, eh, pero aún así, son muchas cosas que, que se van dando y que uno quiere dar la explicación, pero al mismo tiempo es un... Pues no, no, no se puede hasta el momento. Todavía no se ha podido darle una explicación concreta. Voy a llorar por el hachico otra vez. sé <risa> <¿No>, si quieres. <risa> ah, ¡Hachico! Oh, me duele, me <risa> quema, me las... ¿Ustedes no les viendo por estado llorando como precious. <risa> Tú nunca viste Precious, así que no Pero sí he visto los memes. No, no puedo. Bueno, bien, esa fue la primera eh, historia, insisto, de, es un poquito triste, pero también quería contárselas. Pero la segunda es algo bien, bien extraño. Porque esa me la contó una señora eh, en algún momento. Eh, normalmente tú llevas... Eh, pues un ratito estando trabajando en servicios de salud y muchas veces hay personas que se quedan en la sala de espera en las salas de espera se cuentan muchísimas cosas sobre todo chistes muy malos a veces pero es normal por el nervio y todo lo demás y hay veces que cuando se está con más familiares puedes platicar con ellos estar con ellos interactuar con ellos pero cuando te toca estar solo en algunas salas de espera pues de menos te acercas con los familiares para para poder platicar tantito con ellos pues para tratar de. Um, no no desconcentrarlos, sino que. De hacer que no piensen tanto en, en la situación que están viviendo, ¿no? Preguntarles cualquier otra cosa que, que no sea la, la mala situación que están llevando en ese momento. Y. Esa historia me lo contó una señora en, en, en esa situación. Recuerdo que un familiar le había suscitado algo. No me tocó atender al familiar. Realmente yo nada más llegué, vi a la señora totalmente solita en sala de espera y me acerqué para platicar un, un momentito con ella. Eh, llego y le, le hago la plática. Oh, muy buenas noches, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dice bien, me explicó qué es lo que le había sucedido a su familiar. Y le empecé a tratar de sacar plática por muchas cosas y terminamos platicando acerca de mascotas. Y me dijo algo bien curioso y fue que me dijo... ¿Sabes? Dice, antes de que mi hija se fuera con mi yerno, dice, me, me hicieron una abuela, tuve a mi nietecito y, y fue felicidad en la casa. Dice, de verdad, eh, antes, así hasta cierto punto lo resintó un poquito mi gatita, porque teníamos a, a una gatita, una gatita chiquita. Eh, correntita que habíamos encontrado y ella era la consentida pero evidentemente cuando cuando nace mi nieto pues toda la toda la atención pues deja de estar con el gatito y se va con con el bebé dice y, y fuera de que el, el gatito se, se enojara porque muchas veces son muy celosos los animalitos no sé si te ha tocado eh, que son muy muy muy celosos a extremo dice este este animalito fue con, con, eh, con el bebé, dice al principio pensamos, lo va a, la vaya a arañar, le vaya a hacer algo, y no, realmente, se acercó y se quedó dormida a su ladito. Dice, se le, se le acurrucaba en esa parte y nosotros, eh, donde la dejábamos era una cama, que era la, la cama más grande, se la dejamos a sus papás para que eh, ella durmiera en medio, y los papás a cada uno de los lados, se le ponía unas cobijitas a un costadito, unas almohadas, para que no se rodara, este, no se rodara. y allí estaba, y dice, el gatito se le ponía en la parte de arriba de donde está la cabecita. Ahí se dormía, como cuidando, como velando su sueño. Dice que era muy, muy, muy bonito todo esto. Dice, los primeros días fue, fue hermoso, pero en algún momento le comenté a mi hija. Sabes que hay que hay que bautizar este a mi nieto porque... No sabes qué es lo que puede pasar, no sabes qué es lo que puede suceder Y me empezó a comentar la señora, dice que ella es de tradiciones muy eh, arraigadas, se si pudiera decir, que son las que te dicen, bueno, está embarazada, eh, píntale una cruz de saliva en, la, en el estómago cada vez que salgan, que ponte seguritos. No sé si has escuchado esos, este, esas eh, supersticiones, sí Sí, para embarazadas. Sí. Ajá, para embarazadas. Que es que ponerse un chingo de cosas, ¿no? Que ponte el ojito de de venado, que ponle sal, que ponle unas tijeras abiertas. Dice todas esas cosas y recomendaciones. Dice, estaban viviendo en nuestra casa. Entonces yo eh, les ponía las cosas, ¿no? Pero tenía un poquito de miedo porque ellos no creían, no, no eran creyentes de nada estas cosas. Sin embargo, eh, hasta cierto punto, dicen lo que a mí me competía y lo que yo podía hacer, pues lo que le ponía su listosito rojo en sus manitas, que le ponía... Este, su ojito de venado allí en, en donde la dejaban durmiendo a veces, o en la cuna donde se la llevaban. Dice, todas las cosas que pues uno como abuela procura ¿no? a su a, a, a sus familiares. no Dice, pero una noche, eh, dice, mi, mi, mi hija y, y mi yerno salieron, fueron eh, pues a dar la vuelta. Dice, a fin de cuentas ellos también tienen que, que divertirse tantito. Y me dejaron encargada junto con mi, mi esposo. Y dice, pues, viejitos no estamos, pero sí nos, no, nos damos nuestras vueltitas, ¿no? nuestros ratitos. Sobre todo cuando estaba durmiendo. dice Un bebé no te presenta muchos problemas a veces, eh, cuando una, no, ha, este, no se puede mover tanto. Entonces nos dábamos la vuelta, lo dejamos acostadito en la cama. Y dice, mi gatita siempre los, los andaba cuidando. Bueno, lo andaba cuidando. El punto de esto es de que en algún momento escuché a mi bebé, bueno, a mi, dice, mi nieto. nieto. Bueno, pues a fin de cuentas, las este, abuelitas de mis bebés, mi, mi hijito, mi todo eso. Dice: Escucho a, a, a mi nieto gritar, llorando, gritando súper fuerte. Dice: Pensé de todo, que se había rodado que la gatita lo había arañado, que mil y un cosas te pasan por la mente. Dice, no estábamos tan lejos, estábamos a un cuarto de diferencia. Y, y el sonido fue de verdad cuando algo lo lastima, algo le hace daño a, a, a un bebé. Y sonó tan fuerte, sonó súper, súper fuerte. el como gritó y lloró. Que salimos corriendo, dice, a ver qué era lo que estaba. Y a un costadito de esa cama había una ventana. Dice una ventana que siempre se permanecía cerrada y que tenía una cortina eh, dividida en dos, o sea, se podía abrir, ¿no? Como el dibujo clásico de las cortinas que se abren dos. Dice, no era persiana no era, era una cortina. Y siempre estaba cerrada. Dice, siempre, siempre estaba cerrada. Entramos y el, al, al bebé lo teníamos eh, envuelto. ¿Ves cómo son cuando son muy, chi, muy chiquitos que los envuelven como tamalito? O sea, que tiene los bracitos así súper pegaditos y se mueve como tamalito a los, a los chavitos. Dice, estaba ahí, no se, no había manera ni fuerza en cómo eh, este bebé se, se liberara de todo esto. Pero la cosa es que cuando nosotros llegamos a, a, a la cama, ahí donde estaban, el bebé estaba pataleando y manoteando porque al parecer lo habían eh, lo habían liberado de las cobijitas que tenía. Eso fue una cosa. La segunda cosa es de que mi gatita estaba no en la cabeza del bebé, sino estaba como protegiendo al niño. Y estaba increíblemente erizada. ¿Tú has visto cuando se erizan los, los gatos que se les esponja toda la, la, el, el lomo, la, la cola? y estaba erizadísima el, el, eh, mi gatita y estaba eh, haciendo el sonido ese sonido de, de, de, de, este, de confrontación, de acércate y te rompo tu madre. Pero lo estaba haciendo a la ventana. dice esa fue la segunda cosa. Y la tercera cosa fue de que cuando tiene una caída natural la, la, la cortina, pues está totalmente recta. Y esta fue como si algo hubiera agarrado y lo hubiera jalado. Okay. Porque dice, la, la, las cortinas eran de una tela dice a nosotros pues dice, a mí me gusta mucho un, un, una cortina que esté licita y dice no sé si mucha gente lo haga pero al menos a mí me gusta que tenga como caída ajá, natural que, ¿no? que, ajá, que tenga todo eso pero que no se arrugue uh -huh. dice y la tela estaba arrugada como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera jalado uh -huh. entonces esa fue la tercera cosa que me, me, me espantó muchísimo porque este parecía que algo había querido entrar había destapado a, a, a, a mi nieto y, y mi gatita había tratado de espantar esa cosa. Dice, mi nieto seguía, seguía este, llorando, seguía este, muy, muy alterado. Dice, yo lo cargué. Dice, mi, mi, mi esposo eh, fue, revisó, se asomó. Dice, pero si pudieran decir que alguien se, se pudiera asomar, alguien de fuera quisiera entrar, está muy cabrón porque esa ventana es la del tercer piso y da a la calle en caída dice no tenemos cornisa no tenemos todo es la pared lisa de afuera totalmente con las ventanas que van y no hay nada afuera absolutamente nada afuera dice me, me, me espantó mucho y al momento que cargo a mi bebé eh, bueno cargo a mi nieto dice me lo llevo a la otra habitación dice nosotros somos muy devotos Ahí teníamos a nuestra Virgen del Rosario, teníamos a, a varios santitos ahí. Dice, le prendió una, una veladorcita a mis, a mis santitos, a como bebé, y quería volver a ponerle, este, hacerlo tamalito. Y dice, fue cuando yo este, me percaté de que tenía un moretón en la parte interna de las piernas, de ambos lados. O sea, dice... En la entrepierna. Ajá, más o menos, eh, de, dice de la rodilla un poquito más abajo. Dice de ambos lados. Dice, si, si pudiera compararlo con algo sería como un chupetón más o menos, algo así, pero en cada una de las piernas. Dice, yo me espanté mucho y dice mi, mi, mi esposo, dice, también cree en algunas cuantas cosas y dijo, ¿sabes qué? Esto es de una bruja, definitivamente esto es de una bruja. Eh, le llamé a mi hija, eh, dice, no tardaron mucho en venir y, y le comenté, ¿no? Eh, ¿Qué era esto? Dice, mi hija se, se alteró, me regañó. Que, que cómo podía haber creído en esto, que tal vez eh, la gatita le, le estaba haciendo cosas o todo eso. Y, y no. De hecho, al momento que yo me llevé directamente a, a mi nieto a, al otro cuarto, dice mi gatita también fue y se acostó directamente con, con el... Dice, con mi, con mi nieto, pero no, no en un sentido de que ah, me voy a acostar y voy a dormir. No, estaba alerta, el animalito estaba bien alerta viendo para todos lados. Dice que eso fue un día, dice que el día donde todo apenas, este, apenas comenzaba. Yo le comenté, bueno, ¿y qué es lo que hizo su hija? Dice, nada, o sea, a pesar de todo, a pesar de las cosas que yo le dije, ella no quiso creerme. Te insisto, eh, hay personas que no creen en eso y te tiran de, de loco, ¿no? Te, de verdad no tienen eh, creencia en lo bueno ni tampoco en lo malo, pero bueno. Dice, la segunda ocasión en la que sucedió estas cosas ya fue con ella estando en la casa. Dice, mi marido había ido por unas cosas al súper y mi yerno estaba trabajando, estábamos los dos ahí en la casa, en el tercer piso que era donde estaban los cuartos. Y dice, las dos estábamos en la, en, la, en la misma cama, estábamos viendo la tele. Nuestra criaturita estaba en medio. Dice, y, y, y mi gatita estaba un poquito arriba de donde estaba la cabecita de, de mi nieto. Y allí estaba, durmiendo. Eh, dice, eran no tan tarde, eran como las siete y algo. Dice, yo sabía que ya mi yerno venía de regreso. Y, este, y mi esposo también, dice, no le había encargado tantas cosas, pero pues necesitaba que fuera. Y en ese ratito, dice, eh, yo me acuerdo perfectamente porque estaba pasando la novela que a me gusta. Dice, era pasadita de las 7 porque estaba eh, iniciando, estaban los créditos iniciales de la novela. Dice, cuando sentí una pesadez en los ojos. Una pesadez, pero bien cabrona, me sentí con muchísimo sueño. Dice, de verdad, yo he hecho muchas cosas, he, he estado trabajando hasta tarde, sé que no estoy tan vieja, pero de verdad es, es una pesadez que te hace sentirte um, con, con un, un cansancio enorme que dice que poco a poco te, va, te van cerrando los ojos y vas perdiendo la noción y dice, yo sentí eso. Y parece que el cuerpo de verdad no te responde porque, dice, yo me, me quería levantar, me quería parar de nuevo. Dice, nada más alcancé a voltear y mi hija ya estaba dormida. Dice, mi hija no tenía ni siquiera un minuto que se había levantado. Por agua. Dice, por agua. Y, dice, mi hija ya un, estaba a un costado durmiendo. Dice, todavía me acuerdo porque me hizo mucha referencia al comercial de... Este. de los colchones, del osito ¿cómo se llaman? Spring Air, Spring Air. dice, ves que había un comercial donde se acostaba la gente y se dormía en automático dice, así ah, y yo tenía muchísimo sueño, pero de verdad mucho, mucho, mucho sueño y fue cuando yo escuché a mi gatita que se empezó a editar y empezó a hacer el, el mismo sonido entonces dice yo lo único que alcancé a hacer es Pegarle, dice, y de verdad no me arrepiento de haber hecho eso, pero alcancé a agarrar mi mano y con la fuerza que me, me, me tocaba, le pegué un madrazo suficiente a, a mi hija en la cara. Dice, le pegué a mi hija en, en la cara y fue cuando ella ya medio abrió los ojos, se voltea a verme y me dice, ¿qué pasó? Y dice, mi hija voltea y ve que la gatita está muy erizada y viendo hacia la ventana. Y es cuando mi hija se levanta en chinga, pero de verdad se levanta en chinga, porque grita y dice, yo vi algo como si hubiera algo allá afuera. Me grita, hay algo allá afuera. Y en chinga que se levanta, que jala la cortina y dice, nada. Dice, a un costadito por la distancia a la que estamos, el poste de luz nos queda más abajo. Dice, pero no había nada. Y le, ya dice, después de que ella grite todo eso dice fue como si, si me quitaran un peso así enorme como si algo estuviera encima de mí y me lo quitaran, así un peso enorme eh, dice ya me puedo levantar, se me quitó el pinche sueño de madrazo, le dije ¿qué pasó? ¿qué, qué es lo que viste? y me dice vi una una cara, vi un rostro allá afuera y, y estaba viéndonos, se, se le veían los ojos muy muy grandes yo este de verdad vi esa cosa pero estaba sonriendo de verdad estaba sonriendo esa cosa y me dio mucho miedo dice y era lo que, lo, lo que el gatito este, a lo que le estaba gruñendo porque a en fin de cuentas el gatito le estaba gruñendo y dice inmediatamente mi hija empezó a, a ver a su a, a su hijito, a mi nieto dice y fue cuando le encontró un chupetón o lo que correspondería un chupetón a un costadito de la oreja okay. a un costadito de, de, de la oreja y fue un, no mames, ¿en ¿esto en qué momento sucedió? Dice, lo, lo llevamos al, al doctor. Dice, porque ella, pese a lo que vio, seguía muy, pero de verdad, muy incrédula. De verdad, muy, muy incrédula. Porque decía que quizás lo que había visto había sido algún debraye, estaba soñando. Dice, me dijo, es que tú me despertaste muy rápido y quizás yo vi cosas. Puede que eso no haya sido cierto, o sea, todavía puede que haya estado soñando, haya estado en el pinche sueño, pero me espanté ella O sea, esto tiene una explicación, que lo llevaron al, al chavito, al doctor, y el doctor le dijo, pues esto parece como si hubiera sido de un golpe, pero o sea, el, el niño no tiene nada más, no tiene nada malo, simplemente pues tiene un, un golpecito ahí, pero eh, se ahora sí que básicamente le dijeron, güey, es que se me ayudó. Está pasando de Maduro. Ajá, ándale, se está pasando de Maduro. Se me ayudó el güey ahí. Uh, el punto de esto dice, ella me comentó, es que no es la primera vez que sucedía estas cosas. Pero sí fue la primera vez donde mi hija por fin le entró este desmadre. La siguiente vez, y de verdad, la siguiente vez que eso pasó. Fue horrible. Porque fuimos a preparar un poquito de, este, de comida y dejamos a la bebé durmiendo. Y dejamos al gatito ahí que no quiso bajarse con nosotros. Se quedaba cuidándolo el, el animalito. Dice, y bajamos. Y créeme cuando, eh, eh, dice, mi, mi nietecito no había comido, no había este, probado su fórmula en, en un ratito. Eh, ya le tocaba por la hora, entonces bajamos a preparar su fórmula, acompañé a mi hija, no, no, no nos tardamos para nada. Dice, no nos tardamos para nada cuando escucho que el gato se pone muy loco y escucho que se azota contra la ventana, que se azota contra un vidrio y empieza a golpear el vidrio y se escuchan... Eh, cuando tú pasas las, la, tus, tus uñas a través del vidrio, se escucha todo eso, se escucha como si algo se peleara y sale corriendo el animalito, porque salió pegándose contra todas las cosas. Dice, nosotros teníamos eh, a una altura más o menos, o sea, están las paredes, pero a determinada altura y como duela. Dice, escuchó cómo rebotó el gatito allá como si lo hubieran empujado, como si lo hubieran golpeado. Dejamos todo lo que estaba ahí, dice, todas las cosas, subimos muy rápido. Y fue cuestión de, de minutos, de verdad fue cuestión de minutos en los cuales nosotros subimos y ya nuestro, nuestro corazoncito, nuestro bebecito ya no estaba respirando y pese a que mi hija lo agarró, lo cargó y, y lo tenía ahí eh, tratando de ver si es que respiraba no era así, agarramos el carro, fuimos al hospital, fuimos a la clínica y nos comentaron que había fallecido y lo que diagnosticaron era muerte de cuna pero dijeron que se había bron broncoaspirado nosotros vimos, le abrimos la boquita el niño, no tenía nada en, en, en, en, no había vomitado, no tenía nada o sea simplemente se murió así, de la chingada se murió y simplemente fue eso a lo cual a nosotros, dice, nos, nos alegaron mucho, pero de verdad mucho, mucho, mucho, porque tenía de nuevo esos, esos eh, chupetones en, los, eh, en las partes de la rodilla arribita eh, por la cara del muslo interno, en ambas piernecitas y en un oído, tenía, en la parte de atrás del oído tenía esos mismos mortones fue un, un, una bronca muy grande porque entró el DIF, trataron de checar muchas cosas, eh, no encontraron nada, somos una familia amorosa, éramos una familia muy unida y no sabíamos cómo de verdad había, había suscitado todo eso. Dice, fue muy grave porque la pérdida de un hijo se vuelve muy grave, se vuelve muy cabrona y no nos percatamos nunca de que mi gatita... Eh, al menos en esos días pues nada más estábamos atendiendo al, al, al, al niño eh, nos percatamos del niño y estuvimos ahí checando muchas cosas eh, le pedí a mi, a mi esposo que fuera a la casa, que le dejara de comer al gati, a la gatita y, y regresara ¿no? al hospital, ahí estábamos más familiares no tenemos aquí en la ciudad, muchos de ellos están este están en Veracruz dice, y y pues nada, que cuando nos dieron parte y todo eso, que tuvimos que regresar a la casa, fue hasta ese momento cuando nos dimos cuenta que al gatito, eh, eh, dice, si yo te lo pongo así es porque es, es la manera como, dice, como yo me puedo expresar. Es como si al gatito, eh, su ojito izquierdo, lo hubieran agarrado con un cúter y el ojo, el, el, el ojito así tal como está, lo hubieran cortado en, en diagonal. Dice, porque yo cuando llegué estaba, el, el animalito estaba en una de las esquinas, estaba llorando Y tenía como ese corte en su ojo Dice, cuando yo llegué lo veo, abre los ojos, me mira y uno de los ojitos tenía cortado así Ay, pobrecito Yo, dice, yo lo llevé al, al, al veterinario, dice, el veterinario eh, pues trató de, de curarlo y sí, efectivamente sí la curó Dice, pero pues obviamente nosotros estábamos concernados por todo esto. Mi hija eh, no aguantó todo esto y fue que mi hija se fue de la casa con, con su esposo. no Es una casa, dice, que a mí me la heredó mi papá y ahí estábamos viviendo, pero después de esto mi hija no quería estar en el mismo lugar donde había fallecido mi, mi nieto, donde había fallecido su hijo. Y nos dejó en, en la casa, dice, se cambió de, de casa y todo eso. Eh, en un momento, dice, nosotros nunca habíamos dejado que, en, que nuestro gatito saliera. Jamás habíamos dejado que nuestro gatito saliera. Y en una ocasión, por culpa mía, dice, a mí siempre me habían dicho que después de esas energías, después de estas cosas que, que pasaban que hiciera limpias con amoníaco al piso, que, que, que trapeara el piso con amoníaco y con otras cosas más. Dice, y a veces para que no se juntara ese olor, eh, yo abría tantito la ventana, pero en esa ocasión eh, se me pasó y, y el gatito se salió. Se salió el, el, el gatito, bueno, mi gatita se salió. Dice, y, y no regresó, yo me di cuenta muy en la noche y, y no regresó, no terminó por regresar en, en esos días. Y. Dice de verdad me puse muy triste. Porque eran dos pérdidas Súper tan en corto tiempo. Dice. Pero lo que me. Lo que me hizo mucho. Mucho, mucho, mucho ruido. Puede que en una ocasión. Que yo fui al mercado. De, de donde yo vivo muy cerca. Y por la purísima. este Dice yo fui. Y la encontré. Dice, escuché el cascabel de mi gato. Dice, alcé la vista y lo vi. Dice, el, el, dice, el mercado está así, o sea, tú, tú ves las entradas del mercado y hay una cornisa en la parte de arriba. Y ahí la vi. Y, y le empecé a hablar a mi gatita para, para que viniera. Les diría el nombre, pero no me acuerdo de cuál era el nombre del, del, del gatito. Entonces le, le empecé a hablar a mi gatita y me di cuenta que no me estaba pelando. O sea, a pesar de que yo le decía, vente, bájate y todo eso, el gatito no me estaba pelando, estaba viendo a alguien. Y dice que yo lo noté porque había una señora, sí, había una señora que llevaba varias cosas y era como si el gatito la estuviera siguiendo en la cornisa y el gatito seguía bien, pero bien emputado. Dice porque estaba bien erizado del lomo y todo eso. La, la Dice yo, vi a una señora este, que iba para allá y que era como si la siguiera como a determinada distancia. Y se me hizo muy raro porque, entre todas las personas que venían en circulación hacia el otro lado, dice nadie iba para allá excepto esa señora y el gatito le iba siguiendo. Y me dio, dice, de esas como corazonadas de preguntar a ver qué, qué, qué era, ¿Qué, qué chingados. Y me la acerco y es una señora mucho más grande que yo. Y, y le comenté, dice porque llevaba muchas cosas, muchas, muchas cosas, y le dije, oiga, este, le puedo ayudar nada más simplemente para acercarme, para, para platicar con ella. Y se voltea a la señora y dice, sí, hija, es que mis dos rodillas ya no me funcionan, pero háblame de este lado, porque aquí en este oído no escucho nada. Era el oído que no le... Y era el mismo oído. Que, este, que era donde le estaba chupando. Supuestamente, dice, yo después, de mucho tiempo después, dice, eh, la gatita no regresó, nunca regresó a la casa, fue la última vez que la llegué a ver. Pero después, platicando esto con, con unas amigas, una de ellas me dijo, no, lo que pasó, lo que sucedió, fue de que era una bruja, y que esta bruja lo que estaba queriendo era llevarse, como parte de la esencia del niño, y llevarse esas partecitas muy específicas para sus rodillas y para su pinche oído que no le funcionaba. Hija de la verga, yo se lo hubiera cortado para que se no, escuchara menos. Eso era lo que estaba haciendo y el gatito jamás, dice mi gatita jamás regresó, jamás estuvo ahí. dice después tiempo, después eh, pues a, adopté otra gatita, pero dice a partir de ahí me, me da mucho, mucho, mucho miedo y a pesar de que pregunté acerca de, de, la, de la bruja, eh, si es que se pudiera decirla así. Eh, tiempo después me dijeron que, que había muerto la señora, que sí si la habían encontrado muerta, o sea, estaba en, un, en una colonia dice más abajo de, de donde está la mía, en un barrio un poquito más, más pobre, dice, la encontraron este, muerta en la calle, la, la encontraron ahí tirada a la, a la señora. Dice, pero de mi gatita nunca supe, nunca supe qué. Dice, y, y platicando con mis amigas que me, me estaban diciendo como, como cosas, eh, una de ellas me dijo, no, es que, dice, mi, mi abuela siempre me decía que algunos gatos pueden comerse el alma de las personas. Dice, yo creo que, que tu, tu gatita al momento de que trató de proteger a a tu nietecito y que no pudo del todo eh, se quedó mucho con esa, esas ganas de revancha esas ganas de querer llevarse a todo eso y quizás fue en busca de, de la bruja para poder llevarse o comerse el alma de la bruja cuando ésta falleciera cuando ésta por fin estuviera lo suficientemente débil para que ella hiciera lo suyo para que estos gatitos hicieran justicia. Es de verdad bien extraño como, como a veces pasa y, y se pueden dar esas coincidencias ¿qué les puedo decir? Exacto, siempre en, en ánimo de revancha quizás pero es curioso porque por ejemplo yo, yo me acuerdo que mi abuelita me decía ¿sabes qué? Eh, si vas a dormirte toma agua antes para que tu alma no salga porque tiene sed y se la vayan a comer se la vaya a comer el gato o alguna cosita así en algún momento pensé que siempre me lo decía de broma pero en algún otro momento que es la siguiente historia que les voy a comentar eh, tal vez algo de eso tenga, tenga mucha razón <risa> porque la otra historia me fue comentada porque de hecho igual me, me la contaron las personas a las cuales le sucedió todas estas cosas y esta historia me la comentaron en un pueblito muy cerca de, de la Sierra Norte allá en Oaxaca. Y durante una temporadita estuvimos yendo a checar algunos proyectos y algunas cositas así. Eh, proyectos productivos y más cosas allá con, con más bandita de Oaxaca y en una ocasión eh, ya estaba pues básicamente en la cooperativa de, de, del lugar, Fui, eh, una señora nos había invitado eh, amablemente cafecito, no tenía mucho que darnos las señoras pero de verdad hay, hay mucha gente, mucha bandita en, en la Sierra de Oaxaca, de verdad amo todo el estado completamente, con sus bien y para mal todas las cositas, chavitos no van a poder tragar porquerías. Eh, de verdad, hay, hay gente que es tan desprendida que no importa lo que tenga, te lo trato de ofrecer. Entonces, eh, en esa ocasión eh, recuerdo que, que habíamos regresado, nos habían ofrecido café, pero no tenían nada más, no tenían pancito ni nada, entonces fui a la convertida para traer unas, unas galletas, recuerdo que fueron unas, unas canelas, pero no las canelitas de, de marinela, no unas. Eh, no me acuerdo si son de gamesa, de Lara. Eh, son unas eh, galletas largas que son de, de canela con, con azúcar. Eh, me acuerdo mucho de ese detalle, no sé por qué. Y. Llegamos, la señora nos sirve el café y estábamos platicando, platicando acerca de mil y un pendejadas, ¿no? Eh, el punto fue de que en algún momento se escuchó como a alguien o sea de verdad se escucha cuando eh, no, no sé es como escuchas algún sonido y tratas de, de darle un no una forma al sonido sino darle una intención del qué chingados fue lo que sonó y en este caso de verdad yo escuché como si se hubiera caído una persona y si sí se había caído una persona eh, nosotros estábamos en, eh, ahí en el comedorcito de de, de la señora y se escuchó que alguien se cayó entonces le, le comenté a la señora se cayó alguien y me dice sí pero deja yo la levanto y ya va y había una de las habitaciones ahí y salió una señora de la misma edad que, que la anfitriona de, de la casa, ¿no? la que nos, nos estaba invitando el café entonces eh, se pues, abrió la puerta se entreabrió y la señora eh, levantó a la otra señora, pero se notaba. se notaba como si ella estuviera en su pedo totalmente. Como alguien totalmente desconectado de sí. La sentó en la cama y le dijo cosas al oído y la acostó. Llegó. Uno oh pues obviamente trata de mirar a cualquier otro lado, ¿no? tuvo en el café comiendo una galleta. Para no este para no ver lo que estaba allá de fondo. Y cuando eso pasa, llega la señora y nos dice, ay, qué pena que hayan visto esto, es que ella es mi hermana. Ella es mi hermana y, y se la llevaron. Se la llevaron y y no sabemos qué pasó. Y cuando eso sucede, es así, de se la llevaron. Dice, sí, mira, la cosa fue así. Resulta que hace hace muchos años, dice, mi, mi hermana era muy noviera. Dice, era... Era coqueta. Era coqueta. Era muy, muy, muy noviera. Dice, andaba por aquí, por allá. Dice... En los pueblos se dan muy mala fama por muchas, muchas cosas, pero de verdad es que ella, de las dos, era la más bonita. De las dos, era la que de verdad tenía pendejados o a la, la gente de acá. Dice, había unos músicos aquí que de verdad le, le traían serenata. Eh, a, mi, a mis papás, cuando vivían, eh, les, les traían de verdad pedazos de carne, que les traían. Eh, maíz, que les traían pan, que les traían miel, que les traían de todo. Dice, en algún momento todavía me acuerdo que hasta le trajeron un becerrito a mi, a mi papá. Dice, él jamás los aceptó, porque el momento en el que él lo, lo, los acepta eh, sería como decir, sí, güey, ten, ten a mi hija, ¿no? Eh, él jamás aceptó nada, pero, dice, tenía muchos novios. De verdad, al, al momento de que tenía apendejados a muchos de aquí del pueblo, dice muchas personas que ahorita ya tienen 50, 60 años, eh, en su momento cuando tenían 15, 16, eh, esas personas la veían como, de verdad, como una flor, coincidente con con con el, el, el garbo, la manera de ser, era muy linda. No, no era una cabrona, no, no, no era esas esas putillas, oh, literalmente así me dijo. Eh, no era así, ella era muy linda y se había ganado ese cariño, se había ganado ese, ese amor de, de las mismas personas que estaban en el pueblo. Pero al mismo tiempo, el que ella, ella fuera como no presa, sino que llamara más la atención de todos, provocó también de que hubiera muchas envidias para con ella. Hubiera muchas, muchas envidias. Y dice, aunque, aunque mi novio, dice porque yo, yo tenía novio, eh, cosa que no le gusta a mis papás, eh, aunque mi novio me decía, ¿sabes qué? Mi... Mi hermana quiere con, con uno de los de, de los de la banda, pero no sé si puedes decirle a, a tu hermana que, que, no sea, que no sea tan linda con, con, con todos los hombres, dice, porque ella le, le da mucho coraje de que, de que todos los, los hombres estén prendidos de ella. Dice, no sé si puedes decirle que pues, no sea tan linda, porque pues, que ahora sí que básicamente que les deje algo dice, yo se lo comentaba a mi hermana y solamente le causaba gracia le causaba muchísima gracia se reía de esos de comentarios en una ocasión fue la, la fiesta del pueblo y e, hicieron misa y ahí estábamos dice en, en la nochecita eh, que es cuando se pone el castillo se quema el castillo estábamos bien felices ahí viendo cómo. Eh, se prendía el castillo, previamente antes estaban los toritos eh, con fuegos pirotécnicos de un lado a otro, todo era fiesta pero en esa ocasión dice mi, mi hermana se puso un vestido muy bonito un vestido que llamaba un poquito la atención porque pues a fin de cuentas estamos en un pueblo y algo diferente siempre llama la atención ella había ido a, a Oaxaca ella, a Oaxaca de Juárez se había comprado un vestidito y había regresado se veía muy linda pero dice ahí a un ladito un cosadito de municipio que era donde tenían las las este la comida y más cositas, dice le hablaron le, le dieron un recado que si es que podía ir ...del otro lado del, del... Palacio Municipal... ...porque ahí le iban a dar un regalo... ...dice... ...que ella se... ...se este... ...dijo que sí, asintió, y dice... ...ah, oh, ahorita voy para allá... ...y ella pensó... ...que se le iba a declarar... ...dice el, el músico que le gustaba mucho... ...dice... ...la sorpresa fue que cuando llegó ella... ...de aquel lado... Dice, se encontró con una, dice, con una mujer. Dice, durante esas épocas sí había alumbrado público y todo eso. Dice, pero no estaba alumbrado todo. Y tú ves cómo, cómo se pone de oscuro acá en la sierra. O sea, si sí hay unas luces y todo eso. Pero, pero se pone oscuro. De verdad, se pone muy, muy oscuro eh, aquí. Y dice, ella no vio quién era, solamente vio que era una mujer que traía el cabello medianamente rizado largo se le acercó y, y le entregó algo en un, en un pañuelo dice, todavía me acuerdo que era un, un pañuelo que, que según lo que mi hermana cuenta olía a, a, a la loción que se ponía el músico este que le llamaba la atención nada más ella llegó y le, le entregó ese pañuelo y se dio la vuelta y salió corriendo dice cuando eso sucede, pues mi hermana viene de regreso pensando que era algún regalito en especial. Dice, sale sales donde está el municipio. Me dice, vente vamos a ver qué, qué es. Y como en el, el, en el palacio municipal pues había más luz, dice, se sentó ahí junto conmigo, abrimos el, el, el, el pañuelo que le habían entregado. Dice, al momento que lo abrimos, fue que notamos que dentro había una, una cabeza de un guajolote recién cortada, porque hasta calientito estaba el animal. Dice, no escurría sangre, no nada de eso, y le habían sacado los ojos y la lengua y las celas habían puesto aparte. O sea, el animalito le habían quitado los ojos, le habían este quitado la lengua y el moco, o sea, el pedacito de carne que le cuelga a los guajolotes, Parecía como si se los habían eh, mordido y arrancado. Dice, porque no, no estaba cortado, no sabía que lo habían cortado, sino como si lo hubieran mordido y escupido ahí a un costado. Y dice, mi, mi hermana se espantó y fue de, ¿y esto qué chingados? Eh, sintió mucho miedo y, y me dijo que nos fuéramos a, a, a casa de mis papás. Dice, llegamos a la casa... Llegamos a esta casa, su casa, me, me dijo en ese momento, y aquí, donde estamos nosotros? Y le dijo a mi mamá, dice, mira, es que me dieron esto. Dice, mi mamá nada más inmediatamente lo vio, y así como lo vio que lo avienta, ahí donde teníamos el, el fuego. Dice, aquí todavía seguimos cocinando con leña, entonces siempre tenemos leña, leña puesta para café, para frijoles. Dice, lo aventó ahí dice y yo no tomo yo no, no fumo no no me meto nada dice yo siempre he sido una persona sana en toda mi vida pero mi papá mi mamá yo y mi hermana y mi otro hermano fuimos los que escuchamos que al momento de que lo avienta ahí se empieza a quemar eso escuchamos una risa escuchamos como algo se carcajeaba y les dio mucho, pero de verdad les dio mucho miedo, y fue que mi, mi papá, dice, agarró unas de las pinzas con las que se atizaba el, el, el brasero dice ahí las brasas, agarró así, que estaba medio quemado, y se lo agarró en una olla, en una ollita de barro, ahí metió las cosas, las tapó, y les dijo, ahorita vengo. Dice, mi papá se salió, eh, según lo que después me dijo mi mamá es que se fue al monte, y en el monte la dejó la ollita ahí. Dice, dice que mi, mi papá, dice, yo creo que eso, estas cosas es, es algo muy fuerte, es algo muy, muy pesado y, y dice, se estaba liberando aquí. Dice, yo quiero que mejor se quede allá y quien lo encuentre, que se lleve esas cosas, que se quede allá. Dice, a partir de esos días y durante más o menos como unos 15 días, dice mi hermana, se empezó a poner mal, se mareaba, se, se ponía mal. Dice, ella en la casa tenía la misión siempre, dice, ella tenía los pasos muy ligeros, o sea, caminaba y no hacía ruido. Y ella tenía la misión de llegar a algunos lugares, de, de la casa que no dice mi hermana más alta que yo que a veces cuando estábamos sola mi mamá, yo y mi hermana se subía a, a los tapancos se subía todo eso pero sobre todo su, su, su misión siempre era ir a donde estaban las gallinas y los guajolotes y agarrar los huevos para hacer de comer o para venderlos siempre, siempre de diario lo hacía pero desde que se empezó a poner mal dejó completamente de, de hacer eso ya no lo hacía para nada de verdad para nada fue en ese momento en el que ella empezó a ya no querer salir de la cama y a decir que soñaba que caminaba por la casa y que a, a manera en contra de su voluntad Quería abrir la puerta. Dice, es que yo cuando me acuesto empiezo a soñar y siempre, o sea, no es que me encuentre en ningún otro lado. Siempre me encuentro en el mismo sitio que es aquí en mi cuarto. Me levanto y voy a, a, a, a la puerta de la casa y trato de abrirla. Trato de empujarla para, para poder salir, pero ves que mi, mi papá le pone candado. Dice mi papá siempre le ponía candado Y no puedo salir Dice y, y tengo unas ganas tremendas de salir Pero es como si algo me jalara A, a estas cosas Y Y si sí tengo ese sueño Dice sí, hasta que Un día Un día ella se recostó, me dice estoy muy mareada, oye hermana no seas mala, cuídame mi sueño, quiero dormir pero de verdad siento que siento que algo feo va a pasar, dice yo me, me, me acosté a su lado dice y, y en lo que ella se empezó a dormir le empecé a acariciar la, la, la cabeza, le empecé a, a peinar con mis dedos y le dije tú quédate dormida, yo, yo aquí te cuido, Y dice, en eso escucho como mi papá entra a la casa. Dice, buenas noches, mi mamá que estaba en, en, ahí en, en la cocina, que estaba haciendo unas cosas, le habla y todo eso. Y en eso nada más veo como mi hermana empieza a estirarse en el sueño, empieza a estirarse, estirarse y estirarse, estirarse, estirarse, y dice, y le empieza a mover, le empieza a decir, hermana, ¿qué, qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? Dice, y, y, y mi mamá se espantó. Dice, mi mamá fue rápidamente por agua y le echa agua y aún así no se despertaba. No fue hasta que mi papá vino y le metió un, una, una cachetada muy fuerte a, a mi hermana que se despierta. Y mi hermana se despierta gritando. Dice, mi mi hermana despierta, abre los ojos y me dice... Tengo muchísimo miedo porque volví a soñarlo de siempre. Y, y en esta ocasión me salí y fui caminando a, a aquí donde tenemos las, las gallinas y los guajolotes. Y, y me metí ahí. Dice, me, me metí ahí y, y yo nada más veía cómo, cómo estaban los animalitos ahí ahí durmiendo y en eso cuando me vieron se, se empezaron a alborotar y me empezaron a ver y se empezaron a acercar y me dio mucho miedo, de verdad me dio mucho, mucho miedo. Dice que después de eso, dice mi hermana no pudo dormir en toda la noche y mi mamá tampoco quería que, que se durmiera, dice le estuvo platicando, estuvo hablando con ella, dice mi papá también estuvo muy preocupado Dice y, y así, durmió de día y fue cuando durmió de día que no, no soñó estas cosas Pero a la siguiente noche, dice se sintió muy cansada y es que no, lo que comía lo vomitaba Se sentía muy mal, sentía un mareo enorme Y fue cuando al otro día, me acuerdo que mi mamá me, me mandó por pan Fui rapidito por pan y mi hermana se quedó en el cuarto. Se empezaba ya a ser noche y yo recuerdo que yo regresé y ya estaba noche. Todo eso, abro, le dejo las cosas a mi mamá ahí y voy a ver a mi hermana y me doy cuenta que mi hermana estaba durmiendo. Y me le acerqué para querer despertarla y nada más vi cómo, cómo se empezó a estirar. Y empezó a... a, a, a contorsionarse, se empezó a hacer muy, muy, muy feo y, y en una de tantos se empezó a gritar y empezó a gritar y a gritar y a gritar y a gritar muy fuerte y no sabíamos qué, qué, qué, qué tenía. Mi mamá vino y le echó agua, también le empezó a, a, a tratar de despertarla le, le metió una cachetada y no se podía y eh, en eso empezamos a escuchar como alguien se reía allá afuera y escuchamos Escuchamos súper, súper duro como algo estaba allá afuera, porque también a veces el coyote pasa aquí y trata de meterse a los corrales donde están las, las gallinas y los guajolotes. Y escuchamos el mismo sonido cuando se trata de meter un coyote que algo estaba de aquel lado. Mi mamá salió corriendo para allá y, y fue cuando mi hermana se calmó. Se, se dejó ir, se, se calmó, es como si se hubiera tenido un desmayo. Se, se quedó allá en la cama y, y, y mi mamá gritó. Gritó muy cabrón mi mamá y ya fue que, que, que salí eh, para ver dónde estaba ella, eh, como gritó muy fuerte, los, los vecinos también salieron y, y venía el, el señor Don Pedro a, a, a vernos dónde estaba y él tenía unas lámparas, unas de esas lámparas viejitas que eran eh, metálicas, eh, que se le ponía dos, pilitas, dos pilas perdón, muy grandes que nada más tenían un suichito. Dice, él era uno de esos señores que sí tenía una lámpara de esas, de pilas. Vino con nosotros y me dice, ¿qué, qué, qué pasó, este Mari? ¿Qué, qué, qué tienen? Y, y dice mi, mi mamá que entre llorosos, con los ojos así muy mal, nada más estaba señalando algo ahí en el, en el corral donde estaban los, los guajolotes. Y dice que el, el señor Pedro junto conmigo fuimos y nos acercamos y nos dimos cuenta que los guajolotes estaban picando la cabeza de un guajolote que no tenía los ojos y no tenía la lengua y la estaban picando como si la estuvieran comiendo como si estuvieran carcomiendo todo esto una vez que, que vimos todo eso, escuchamos que mi hermana gritó y nos metimos una vez que nos metimos a, a ver a mi hermana ...ya estaba como... ...ahorita ustedes la ven... ...totalmente ida... ...vacía... Cuestión de tiempo. ...vacía completamente... ...mi mamá... se empezó a gritar... ...y fue a ver si es que podía agarrar esa cabeza de él... Del, ...del... ...del guajolote... ...y... ...fue... ...ahí... ...cuando justamente se metió al corral cuando vio que los guajolotes, eran tres, eran en tres los guajolotes, se habían salido del pequeño corralito que estaban y se le quedaron viendo a mi mamá. Dice, ¿y tú has visto cómo los guajolotes se esponjan? Dice, ahora imagínate esa, esa, esa imagen de ver cómo los guajolotes se esponjan y se ríen. Los guajolotes estaban riendo, se estaban burlando los tres. Eso lo vio también el señor Pedro, mi vecino, y, y salió eh, corriendo tras ellos y los guajolotes simplemente salieron corriendo, corrieron muy rápido y, y se fueron, se, se perdieron ahí en, en, en la noche. Dice, mi mamá fue le pidió al, al señor su, su lámpara mientras el señor todavía fue a perseguirlos dice, le pidió su lámpara y se dio cuenta mi mamá que los guajolotes nosotros teníamos en ese tiempo ocho, ocho totoles ocho guajolotes y todos estaban muertos los guajolotes que vimos que estaban picoteando la cabeza no eran nuestros guajolotes los que salieron corriendo tampoco eran los nuestros los otros guajolotes ahí estaban muertos platicando con una señora que hace pues si tú quieres decir brujería, me comentó que en el momento que le dieron esa cosa a mi hermana, y mi hermana lo agarró y se lo llevó. A partir de ese momento el alma de mi hermana como que se quedó agarrada en ese en esa cosa y terminaron por por comérsela. Y literalmente Sintió o siento que lo que hicieron fue para comerse su alma. ¿Quiénes habrán hecho eso? ¿Quién sabe? Pero se estaban burlando mientras estaban comiendo el alma de mi hermana. Y no solamente es eso, sino puedes ver aquí que no hay nadie más que nosotros. Y el cuerpo de mi hermana que está acá. No habla, no te dice nada. A veces come, a veces se hace del baño encima. Mi hermana quedó vacía. Lleva más de 40 años vacía, mi hermana. Ya ven, por eso no sean las guapas del pueblo. <risa> ¿Sí? Para romper un poco la tensión. <risa> un poquito. ¿Esas no nunca te las había contado? No, jamás. Me, me, me puse a hacer una, un recordatorio el día de ayer, en la noche que estaba ahí chimeando, de varias de las, de las cosas que me contaron acerca de animalitos, porque me, me, me, me propuse el tema y fue de, ah, vamos a contar de animalitos, pero a ver qué me han contado. Y me acordé de lo del caballito, lo del, lo del gatito que se enfrentó a la, a la bruja esta, lo de los, este, los guajolotes. Entonces, estuvo muy, muy, muy cabrón como... ¿Cómo lo fue contando? ¿Cómo lo fue narrando? Porque una cosa es de que ustedes estén aquí, aquí escuchándonos en vivo. Una cosa es esa, pero una cosa bien diferente y bien cabrona es de que estés en ese lugar. O sea, de que veas a la señora que de verdad... O sea, es como si... Tú simplemente ves a una persona que está increíblemente drogada, así. Drogada, madres. Que la ves así mirando a la nada que la colocas en un lado y nada más se hace hacia un lado, es un muñeco, una muñeca en este caso de, de, de trapo, y que te cuente la historia, y al momento de que te está contando las cosas, te está señalando, mira, en, en ese lugar, ahí donde está el bracero, y aquí a la vuelta, por donde pasamos, donde hace ratito también la la señora este, nos sé decía, si aquí a un ladito es donde tengo el pinche corral y todo eso, y don Pepe está, digo, don Pedro está aquí a un costado y a... Dos casas más está la pinche este. la pinche tienda. Entonces todas esas cosas está muy cabrón que te lo cuenten de noche y toda que te digan sí, si ustedes se van a dormir en, aquí en un cuarto que tenemos aquí disponible. Y fue de ah, chinga tu madre. Está muy cabrón cuando eso pasó. Eh, mucho más cabrón, entonces lo que ustedes escucharon. Es este. Algo quizás resumido. Pero no tan intenso como lo fue en ese momento. De verdad, eso es muy cabrón. Cuando lo contaron, pero. Pues espero al menos no les haya gustado. Esa. Esa bonita historia. ¿Tú cómo la viste? Eh, bendito Dios, nunca me pelaba en los hombros, entonces. <risa> Nadie se tendría celos de mí. ¿Y es que tú has visto que donde están también parte de mis abuelos y todo ello? Pues está pesadito. Sí, sí, sí, no. Está bien pinche pues, ¿Sabes qué? Me, mandaste, me llevaste a darle la vuelta a la casa de tu abuela. <risa> a voy. ver. A ver, cuenta esa también para que les comentes. Ah, pues una vez fuimos a la sierra a la casa de la abuelita de aquí del señor y estábamos re, este, recogiendo piñas, o sea había este como era como que la época donde se estaban cayendo las piñas de los árboles uh -huh. y me dije, y me dijo aquí el señor vente vamos a darle la vuelta por atrás a la casa. Por cierto piñitas de pinos, porque sí sí. sí. Ah, quien va a pensar Digo, que piñas? No hay piñas en la sierra. Eh, <risa> no. Ah no. Entonces, pues ya fuimos y yo sentía que alguien nos, alguien nos, alguien o algo nos estaba siguiendo y, y nos estaba observando entre los Por, árboles. Porque para esto, eh, la casa donde están eh, mis abuelos, de hecho ahorita mi madre está ahí, eh, al menos otra casa cercana. No. solamente a 7 kilómetros y aparte no por donde ellos están, sino por... del otro lado, ¿no? Ajá. perdón, es el tren y... viene muy hecho la chinga, ¿eh? <risa> entonces... está más o menos a 7 kilómetros otra casa entonces está muy cabrón eh, en ese momento, ¿y? ah, perdón este... ah, y pues ya fuimos a darle la vuelta y... y pues eran días lluviosos, entonces fue cuando empezamos a sentir, bueno, yo empecé a sentir que algo nos observaba o nos estaba siguiendo Y le dije a Daniel, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué me siento tan tan ansiosa? ¿Qué está pasando? Ayuda Nada, no pasa nada, tranquila Y este güey pues así me tuvo como, ay, a mí se me hizo súper largo, o sea, ¿como cuánto caminamos? ¿Como media hora? Más o menos fuimos dándole la vuelta al, al bosque Pero me, da me dio tanta ansiedad que yo ya quería salir de ahí, o sea sí estuvo pesado porque para esto pues, porque del otro lado del otro lado de la casa o sea de la parte de atrás que nosotros le dimos la vuelta pasa un río ¿no? ajá pasan unos cuantos ríos unos riachuelos sí entonces se mamó el hombre aquí pinche citadina ahí en la mitad de la sierra y luego y... que de que la <risa> observan y todo te iba como si nada y a lo lejos se escuchaba que algo iba caminando Justamente ah, porque se, porque se escuchaba que estronaban las hojas Las ¿verdad? hojas. Las hojas y, y las ramas. Y sí. e iba más o menos a una distancia de como unos 10 metros de nosotros. No, yo creo que más cerca. Más cerca. Bueno, eh, íbamos caminando y yo escuchaba que algo venía detrás nuestro y le decía a la clo, ah, mira, otra piñita, se ve bonita, ¿no? Agárrala. Como tratando de, de hacer que la. que no se diera cuenta de todo esto. Y después agarramos un, un, una por ahí una veredita, eh, donde regresamos a la casa. Y ya ella, ella dijo, nunca, pero en tu pinche vida me vuelvas a dar la vuelta aquí. Y eso que era de día, de noche está muy cabrón. O sea, de, yo me, me ha tocado estar muchas veces de noche y me gustaba. Si ah, me pues cuando nos metiste, bueno, nos llevaste al pueblo que está ahí cerca Ajá. y nos llevaste donde era este, la cueva del día. Ah, pues ahí fue. O sea, la historia que te conté fue de ahí. Ah, ¿también? sí. ¿Y por qué no me dices eso? Ah, no voy a ir con la señora a decir, ay, señor, ¿me deja ver a su hermana sin Alba? A huevo. No, no chingues. ¿Cómo <ríe> crees? Es cierto. ¿Cómo crees? Pero todavía no me habías contado esa cuando fuimos. Ah, pues, también. La, la cosa, imagínate, si nada más te di una vuelta ahí por la casa de mi abuelita. y ¿Te asustó ahora si te digo todas esas cosas? ¿Ni en pedo vas a querer ir ni volver a subir allá? Mm, la diversión. <ríe> ahí pasamos por enfrente del del panteón del donde panteón. están los gigantes donde están los huesos de los gigantes y también pasamos un costado donde está la, la oye, cantera oye pinche pueblo mágico perdido que todavía no sabe qué es pueblo mágico y eso ¿tabes? ah para que veas ese sí es un pinche pueblo mágico sí. no no no chingaderas confirmo, así de de ecoturismo de así pedorro y todo eso no así de verdad está muy cabrón ese lugar y muchos sitios alrededor o sea y eso de lo que te cuento es eso aparte está de los peces de obsidiana y madres ahí que salían porque a fin de cuentas era un, un lago gigante entonces pues un chingo de esas, de esas cosas estaban muy, muy pesadas ahí en, en esa partecita. <risa> ok, vamos a ver qué nos dice Dalma. Dice, a mí me mordió una rata en el labio mientras dormía. Durante ese tiempo estuvieron pasando un montón de cosas raras. De esas que dices, me sobre mojado y yo andaba bajoneada de todo. Dice, en serio que estuve a nada de ir por una limpia. Al día de hoy sigo pensando que alguien me estaba haciendo algún tipo de trabajo. Sí, eh, se mencionan muchas veces que algunos animales son utilizados en determinadas eh, culturas en determinadas eh, maneras de hacer brujería, inclusive para poder eh, tenerlos como enviados, ya sea algunos zanates, eh, algunos eh, lechuzas, eh, depende del folclore en determinada parte, sobre todo en Latinoamérica, hay muchos que, que se encargan de hacer esos esos mandados. Hay algunos que, como la, la leyenda clásica, de que encargan a determinado animalito, no me acuerdo ahorita el nombre, que vaya a la casa de alguien y le haga algún mal, pero eh, a cambio él deja una pluma en la parte del techo del, del, del lugar, él la esconde ahí, eh, ya sea él o el brujo. Muchas veces el brujo cuando es, este, está obligando al ave a que haga su, su, su maldad o es el mismo ándale o es el ave cuando está pagando un favor entonces durante el tiempo que esté esa pluma que el mismo ave se quitó o que el brujo le quitó eh, alguien de la familia se pone muy mal y todo eso y no es hasta que fallece que le regresan ya sea el ave va por su misma pluma o el brujo va por la pluma y se la regresa al ave pero son chingo de, de historias no más al respecto ándale <risa> justamente ese tipo de, de polo mágico si una bruja no te come su, no te come tu alma te regresamos tu dinero dice sí no la tía Clau sí ha aguantado vara muchísima pero de verdad muchísima vara de, de los lugares a donde hemos ido eh, yo porque definitivamente muy por decir casi nada por decir nada me da me da miedo pero sí, también trato de no exponer a la tía Clau a, a muchas, tanto historias como situaciones que pasan así de... Ah, ¿sucedió algo? Es... No. Nada es para que también puedas dormir porque vives con un güey que le gustan estas madres. Y tal vez ustedes se queden este, picaditos con esto, pero la tía Clau es la que sufre porque, pues, de fin de cuentas, yo le termino la transmisión y a veces sale... Eh, después de la transmisión de contarles algunas cosas más, entonces la tía Clau se queda así, no mames, medio me dio cosa este, te puedes quedar un ratito acá más, ¿no cabrón? porque sé en lo que agarro el sueño porque sí, están muy cabronas algunas cosas que te he contado sí. y por cierto Ari de la Cruz, muchísimas gracias por las estrellitas muchas, muchas gracias se, se agradece a todos ustedes el apoyo que nos han estado dando y brindando y bueno estas fueron tres historias para todos ustedes. Espero les hayan gustado. Que te abra... ¿Qué? de Dross? Que te arrepentirías de haber oído. Sobre todo esta noche, noche al momento, de, de, de, antes, antes de, de, de te ir te de a dormir. Eh, no, de verdad espero les hayan gustado un poquito. La primera quizás un poquito más triste, pero la otra, quería hablarles acerca de, de esas eh, mascotas. En las dos primeras. La tercera no tenía que ver con mascotas, pero sí con animalitos. Así es que... De verdad, <risa> espero les hayan, les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Y espero puedan dormir en esta noche. De verdad, ha sido un placer haber estado esta noche con ustedes. Es un gusto quitarles tantito el sueño en esta fría noche de, de agosto. ¿Y es 7? Sí, ¿no? 7. 7 de agosto. 7 de agosto. Recuerden que... Si les gustó el contenido de todo esto, cuando se suba a YouTube, ahí no olviden dar su, tu pulgarzazo arriba y suscribirse. suscribirse al activar canal, la acti activar la, activar la chingada campanita. campana porque es una chingada. que El algoritmo de YouTube es una mamada, pero si es que van por allá, la verdad les agradeceríamos mucho que hicieran eso por nosotros. Y si es que lo están escuchando en Spotify también, eh, que le, los han escuchado completos, si es que les gustó recomiéndenos Ahí con, con más gentecita para que más, más personas puedan escuchar estas historias que traemos para ustedes de este anecdotario enorme enorme enorme que es el folclore mexicano, sus brujas sus historias que no son de creerse pero pasan pero suceden y bueno ahora sí es tiempo de retirarnos agradecemos mucho que hayan estado con nosotros por las estrellitas en este en vivo que se hace en facebook recuerden que si también gustan estar en los en vivos normalmente los andamos haciendo los viernes a las 9 de la noche en el facebook de aquí que lo pueden buscar como dan Ahí lo ponen en la barrita de búsqueda les va a salir ahí estamos transmitiendo en vivo y normalmente eh, en un rato más después o eh, el día de mañana, lo que viene siendo los sábados, o a veces hasta el lunes volvemos a subir los capítulos a YouTube y espero corregirlo de eh, Spotify para que anden saliendo. De verdad, muchas gracias. Oh, Dalma, muchas, muchas gracias. Dalma Muñoz Temolzi nos envió 530 estrellas. De verdad, muchas, muchas gracias. Por eso me estaría encuadrando, pero nadie más puede ver porque esto es únicamente una transmisión de audio. Así es que pues se lo van a tener que, que imaginar. Gracias, gracias, gracias de parte mía, de la tía Clau. Muchas gracias, bebés. Besitos de sus tatemas. Los adoro, los quiero. Muchas gracias por sus estrellitas, por aguantar esta transmisión de casi hora y media. Y les deseo unos bonitos sueños y besos en sus tatemas, si sí, es que pueden dormir esta noche. Mi nombre es Luis Daniel Cabrera o también me conocen como Daniel. Así pueden buscarnos en redes sociales. Que por cierto, nuestras redes sociales son. Uh, ¿Cuáles eran? <ríe> La tuya. En La el del Twitter, Twitter es, es Cherry Stars. Stars Cherry. Stars Cherry con Z y el Instagram como CloudCherryStars. Cherry Stars. Y pues mis redes sociales les pueden encontrar como Daniel Art. Pueden googlear Daniel Art. Les va a salir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Aunque no subo ni madres. <ríe> pero también eh, vamos a ver si subimos algunas cuantas cosas. No tanto como para andar haciendo bailecitos y cosas así. Pero quizás eh, dando algunos detallitos de clases. Vamos a ver qué, qué se va a subir en, en esa plataforma. No es del todo bueno. Igual esta la prohíben. Pero eh, total. Por ahí también vamos a andar. Eh, pueden buscarme, insisto, como Daniel Art. Y esto fue Memorias de un Nahual. Espero les haya gustado. Espero esta noche les hayamos sacado un buen susto, un bonito susto. O dejarlos pensando. Por lo mientras, abracen a su tulpa. No dejen que salgan los gatitos para que puedan cuidarlos. Y no vuelvan sus tulpas en, en este k poppers por favor. Ah, sí. No no no, esa... no, no. no transforme su tulpa en masitas o en k poppers <risa> o en chinos. Ahí, de por sí, esos pobres cabrones están sufriendo con la chinga que les meten todavía para andarles ahí cuidando el sueño con sus pinches masitas. Así es que no lo hagan. Para quien no esté enterado, eh, algunas K-popers eh, andan tratando de hacer tulpas o padrinos mágicos, que básicamente es andar creyendo que un eh, coreano se les va a aparecer ahí porque lo piden mucho, pujan mucho y casi se cagan para este, lograr que aparezca. Con la fuerza de voluntad creando una tulpa y normalmente esa tulpa dicen que va a agarrar forma de Kim su chingada madre. Pero pues la neta no y hay muchas personitas que sobre todo chavillas en internet que andan diciendo que sí se les han aparecido cosas pero realmente no creemos que sea su chino. Su chino está felizmente durmiendo y comiendo cosas coreanas allá. No creemos que venga a tierras mexas para hacer su desmadre entonces no hagan eso pero si tienen ya uno de esas madres pues abrácenla, metanle mano sean felices, abracen a su tulpa pasen muy bonita noche tengan cuidado con el pito fantasma por eso sobre todo tengan a sus gatitos y a sus mascotas cerca de ustedes no los dejen salir sobre todo porque también pueden infectarse ya se, no, se dieron casos de COVID en, en gatitos así es que cuídenlos un chingo abrácenlos mucho abracen también ahí a sus familiares no salgan si es que no tienen que salir cuídense mucho queremos seguirlos viendo por acá cuídense mucho de esta pandemia de este desmadrito del COVID y que Hechuchi nos agarra con pesados chingados. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, <risa> ahora sí, es tiempo de retirarnos, tanto de parte mía como de la tía Clau. Les decimos muy buenas noches y gracias por estar aquí. Descansen. Descansen. Nos vemos. Un besazo y hasta pronto. Bueno, ¿se lo dice quién? ¿Tree Line? Sí. Un besazo y hasta pronto. Ay, eh, vamos a idear otro, este... O sea. Otro, otro saludo, otro, otro. De menos ya están preguntando por el pito fantasma. Ya se les había olvidado. Ya sí Mi tulpa tiene pezones más que no. Ah, pezones. ¿Qué, ¿Qué tienen con mis pezones cabrones? Ay, ah, ya sé. Una tulpa china para llevar, por favor. Ay, ay. Descansen pasen bonita noche